Estamos instalados en el Maclet. Eh, no está, no se acercan a ver, está el otro tren. O sea, no me tengo que acomodar mucho porque son 15 minutos de viaje solamente, pero, pero traje mi desayunito. O sea, pre ese yo creo que me van a dar comida en el avión, ¿no? así que me traje mi Ovo Maltina, que viene en cajita aquí. Y dejé mi mochila y así, porque no así que se hacer un atado y ponerme de nuevo la mochila me la tuve que sacar de nuevo para seguridad así que no sé cuándo voy a hacer otro video cuando alcance la mayor velocidad que es 300 kilómetros solamente no alcanza la mayor velocidad porque eso lo hace como a ciertas horas no sé por qué y entonces no es tan nuevo porque en el tren que nos vinimos de Shanghai o sea Nanjing a Shanghai iba hasta como 280 y algo así que es pues, parecido Ahora está partiendo el tren y se demora solo 15 minutos, así que y les cuento cómo, cómo es. Parten 10 minutos más, bueno, 8. Y les cuento cuando estemos andando.